Yo te amo, quiero que vuelvas a mi lado Y por favor, no tengas miedo Porque los dos nos queremos Y ese amor que compartimos Es bello y es tan lindo Y por favor, no tengas miedo Porque los dos nos queremos Sin querer, me enamoré, me ilusioné Ese corazón no romperé Lo cuidaré, lo protegeré Mi amor, te quiero Quiero que vuelvas a mi lado y por favor no tenga miedo porque los dos nos queremos y es de amor. Lo protege Martín veas en el beat